Mi pobre angelito, 4 Bill, ya sé que solo quedan tres días para comprar, pero llamaron y quieren ver tu casa en una hora. Ajá. Mamá, estoy oyendo música. No hay problema. Sí. ¡Mamá! ¡Mamá! Espera, Bill. La hermana está ensayando. Necesita ayuda. Limpia la cocina. Ay, Hazlo. No. Bueno, te veo allá. Te dije que limpiaras la cocina. Ya acabé. ¿Puedo ir al cine con mis amigos? No. No. No. Tú te tienes que quedar a cuidar a Kevin. ¿Por qué no lo cuida Megan? Ella tiene que ensayar para el centro juvenil y tú no tienes que ir al cine. Tengo que tener vida. Vas a cuidar a Kevin. ¿Dónde está, por cierto? ¡Kevin! A ver, quiero ver. ¡No, tú! No. ¡Oh! Quería, oh, el que el quería. Y que el mío. Ah, <risa> ¿qué mira? te parece? Feliz Navidad, mamá. Feliz Navidad. Mira el mío, mira el mío. El mío es el mejor oh, de todos. Ver, a ver qué me dieron. <risa> oh, feliz Navidad. Ah. ¡Todos juntos.